A ver, ahí viene la primer corvinita A ver Vamos Dale, que no se escape ¡Uh! miró que linda Vamos joder, vamos joder Esa nueva no es mojadita que me cagó, Nacho Eh, sí. eh Vamos todavía Bien, ahí. Oh. Los tres, los tres a ver, a ver si viene. Ahí viene, mirá, mirá. Uy, mira cómo pelea esta. Arriba. Arriba. Bueno, ustedes solo no. Vamos. ¡Oh! Echo. eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, No, ¡Oh, doblete, no. ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, ¡Ja! seguimos está linda ah, mirá. Oh, que siga el show, vamos Mauro Vamos la banda de Joe doblete, vamos Mauro, vamos Doblete, vamos Vamos la banda de Joe Caracho, vamos las corvinas de Madalena Vamos Vamos que seguimos otra guarda por eso dale que sale ahí está acá paulito y otra guarda por eso dale que sale ahí está acá palito Vamos, oh, oh,